¡Hola jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí ya en el lo que vendría siendo el último capítulo del eh, Resident Evil 8 Juego que, bueno, ya está mejorando un poquito porque la fábrica me está molando más eh, y, y, y, y, y, y, y, de momento teníamos que poner el blasón este, así que la llave de... Hessenberg, que la hemos fabricado. Hemos fabricado también el martillo. Pero lo hemos vendido por 45.000, si no me equivoco. Y... Es todo un valiente. Gracias. Pero ya está bien de charla. Hora de morir. Puedes oírlo, ¿verdad? Alguien te espera. Vale, porque sigue esperando, ¿no? Yo de momento... Voy a pillar todas las cositas... Y ahora nos preparamos... A ver... Prototipo Sturm... He usado el mototurbo... Barato... Pero es imposible de controlar... Lo único que hace es cargar hacia adelante... Demasiada potencia en el reactor... De frente es completamente invencible... Pero el, el muy listo se las ha arreglado... Para cortarse los brazos con la... Con la hélice... Además tiene problemas de sobrecaliento... De sobrecalentamiento... Cuando corre durante largos periodos... De tiempo... Conclusión, un fracaso eh, total. Sí, pero aún así da un poquito de miedo. Ese es el señor que lleva un helicóptero. Eh, que agarra un helicóptero, ¿no? Y que intenta reventarnos. Eh, ya lo vimos en el capítulo anterior, pero bueno, no nos. No nos molestó mucho. El tema es que nos va a molestar ahora. ¿Vale? Así que vamos a recargar las armas. Y de momento, pues. Pues eso. Por aquí aparecerá, ¿no? Destrozando cosas. Ahí está. No tengo tiempo para esto. Fuera de mi camino. Eh, Hola. ¿Qué cojones? Qué guapo, ¿no? ¿No veo? Sí veo O sea, un completo fracaso Pues sí, la verdad es que sí Bueno, está ya un falla, ¿eh? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Colega, que yo eso no lo sabía, hombre Vale, vamos a curarnos un poco Ah, mira, ya tengo Corre, corre, corre, corre, corre, corre Joder, no me da tiempo Estoy muertísimo, ¿no? Está loco, ¿eh? Está maldita mente loco el colega Mierda, he fallado, tronco Pobre hombre Tú me seas pesado Ya está bien. ¿Cuántos disparos te tengo que meter, colega? Otra vez. Vale, no, a lo mejor no tengo que esperar que se... Que se enfríe tanto ¡No, no, no! Cago en tu prima, colega, con la pared De los cojones Estoy por sacar la puta Magnum ya, eh es que la putada la putada es que no me da tiempo ¿dónde está? no nos hemos quedado sin paredes, ¿no? Prácticamente Hombre, una mina sería buena idea No lo sé Hombre, lo suyo sería darle de una puta vez Si me lo puedo cargar ya de una maldita vez El bicho está asqueroso, colega Pesado Pero es que no da tiempo Es que no da tiempo, tío De verdad que no da tiempo Es que no da tiempo, tío. Otra vez fuego, colega. ¿Vamos a tener que poner una puta mina en serio, tío? Bueno, la da un poco igual, ¿eh? No te levantes. Ah, que ha muerto, vale. Por fin, colega. Corazón mecánico complejo, ¿no? Eh... O sea, tendría que haberle puesto la mina así a tiempo, ¿no? Entiendo. Pero, yo qué sé, quería darle por detrás y punto, ¿no? Pero bueno, a ver... Eh... Y esto aguanta, ¿eh? Buena construcción, chaval. Un poquito de tal. Y creo que no me dejo nada, ¿no? Vale. Pues venga, vamos a ver qué tenemos por aquí: cigarro por la cara, ¿no? Vale, Miranda es abominable, sus mentiras no tienen límite. Bueno, es el cigarro del nota este, ¿no? Para ella no somos más que un puñado de experimentos fracasados con, con Cadu. Eh, yo solo tuve la suerte de ser más compatible con esa cosa a diferencia de los pobres desgraciados de la aldea pero todavía me llama hijo vaya broma, nunca olvidaré lo que me hizo esa puta loca no ha estado cuerda en su vida no es capaz de ver la diferencia entre experimentos y familia Miranda no solo cambió mi cuerpo también me arrebató mi dignidad si no la mato, mi vida jamás me pertenecerá me, pertenece, me pertenecerá aún así Puede que esté loca, pero sigue siendo muy poderosa. Puede adoptar la forma de quien quiera usando la megamiceta. O sea, a lo mejor se ha hecho pasar por la bruja esa. La clave es esa mocosa, Rose. Si pudiera hacerme con su poder, a lo mejor. Hablando del tema, el padre de la criatura, Ethan, también tiene un cuerpo muy interesante. Podría conseguir que me echara una mano. Ok, pues ahí lo vemos. Tiene un cuerpo la mar de interesante, ¿no? O sea, somos... Joder. Una locura nosotros también, ¿eh? Un portento físico que flipa. Si nos cae una mano, nos la pegamos. Venga, vámonos. Vale, entiendo que ya... Por aquí únicamente. ¿Esto tiene pinta también de otro miniboss o algo así, o qué? Un poco raro, de momento, esta zona... A esto Y ahí hay cositas Creo que no Vale, parece que no Vamos por aquí Buen camino, ¿eh? Verás Vale, buena grúa esta, ¿no? Llegamos a la puerta y no hay más nada. O pues venga, para adelante. Me gusta cómo se abren las puertas, ¿sí? me mola. Eh, vale, por ahí hay otra. Y por aquí no hay más nada. Da, da, da. Vale. A ver qué pasa. Aquí está el colega. The final boss. A ver tú cómo le ganas, también te digo. No está mal, no está mal, Winters. Qué guay. No está tío. Naz, pero tengo una rebelión que liderar. Así que apártate. A ver, entiendo que las balas las, las controlan, ¿no? Bueno. No vuelvas. ¡Aquí! Bueno, había agua, ¿no? Qué a que si había suelo y no me muero, pues me lo creo. Otra vez, sí, otra vez, pero espero esta vez subir bastante más rápido, eh. Bueno, vamos por aquí. No sé cómo se podría enfrentar al, al, al tronco ese, tío, porque eh, por aquí, ¿no? Hola.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 Muy bien, Ethan Vale. Te debo una explicación. Hombre. Dame esa llave. Y ahora me da con ella. Y me deja noqueado. Eh, ¿Cómo? En pocas palabras, Miranda está loca. Y la aldea.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 se les ha ido la olla, ¿no? Un poquito con no el, atrás. con la tanqueta esta. No hay vuelta atrás, ¿eh? O sea, esto es el final. Pues no me lo esperaba tan cerca. Escuadrón Home Hall Wolf. Hemos completado el reconocimiento de la fábrica. No hay pruebas de conexiones con la organización. No ha habido suerte. Conseguí hacerme con varios documentos que revelan los experimentos de Miranda. Lo que confirma nuestras teorías previas. Parece haberse infectado a sí misma con la Mutomiceta, lo que le ha provocado varias habilidades, incluido el mimetismo. Puede controlar las células de su cuerpo y transformarse en quien sea o en lo que sea. O sea, que se transformó en mía. Lo que pasa y lo que yo no entiendo es... No sé, tío. No, no, a mí no me cuela mucho, pero bueno... Se hizo pasar por Mia y se infiltró en el hogar de los Winters. Su objetivo era secuestrar a Rose. ¿Es posible? Pero si si se hizo pasar a... Es que no lo entiendo. O sea, ¿en qué momento? Porque Mia me dio a mí el bebé. O sea, ¿os acordáis al principio? Mia me dio a mí a Rose para que la acostara. Con lo cual, ¿por qué no? Cuando ya la tenía en la mano. O es que cuando yo la acosté, fue ahí cuando eh... Miranda se intercambió por Mia. ¿Y Mia qué pasó? ¿La noquearon? ¿Cómo desapareció? Es que no sé, no se explica. Es posible que pensara que podía controlar a Rose si adoptaba la forma de su madre. Cuando atacamos frustramos eh, su plan así que se hizo pasar por muerta. Durante el transporte se revivió a sí misma. Mató a todos los que estaban en el vehículo y se llevó a Rose. Lo cual tiene sentido, ¿no? Las cosas no salieron como ella esperaba, pero al final consiguió lo que quería. Entiendo. Hasta ahora es, oh, es hora de reunirse y volar por los aires este lugar. Es posible que esto se convierta en un combate contra Heisenberg. Pero creo que he encontrado algo bastante útil. Dejó unos juguetes aquí abandonados e incluso está hecho de un compuesto de metal y polímero una combinación que no, pu no pude controlar, hora de cambiar las tornas alfa eh, ok, pero o sea, entonces desde el primer momento mía no es mía, es Miranda es lo único que no me queda del todo claro o era mía y cuando yo ya llevé a Rose a acostarse ya era Miranda No lo sé, pero bueno Vale, eh, no hay objetos por aquí Sí, sí que hay algún objeto que otro Vamos a pillar esto Vamos a pillar también ocho balitas de pistola No voy a hacer que me dé 50 el amigo Y por aquí pues no veo más nada, ¿no? A ver, por esta parte No, no, diría yo que no Pues venga, vámonos Puedo guardar aquí, por cierto Vamos a guardar, Bin y Bin. Y mantenemos, vale, y este se supone que será el final. A ver, yo me esperaba que habría que matar a Heisenberg, ¿no? Y luego pasa ahí algo Con más. Que metal y polímero, ¿eh? Vas a probar tu propia medicina. O sea, habría algo más que hacer y entonces ya nos cargaríamos a mi ¿no? Rose. Esto es un poco loco, ¿no? Me recuerda al Batmobile. Pero a ver, eh, el Heisenberg no controla el metal y estas cosas. O sea, si yo disparo, no debería controlar los disparos en plan magneto. No sé, en fin. A ver, eh, cargan, cargar cañón. Bloquear. Bloqueamos así, qué guapo. Ametralladora... Mantén cargar cañón y disparar, ok. Vamos a ver qué tal se me da, eh. Ojo, eh. Zona despejada. Es por aquí, ¿no? Es una vuelta que puedes conmigo? Vale. Hora de practicar antes de matar a esta torre. Acabemos con esto. Vale, Bueno, creo que ha un poco conmigo. ¡A ¡Muy ¡Vamos! ¡Esfuérzate! ¡Muéstrame tu poder! la pilla. ¿Te ha gustado? Sigue disparando. Vale. No, no te rinda. Estás en poder del amor paternal, eh? Sí, Sí, pero él ha estado lío, ¿no? Cañón, ¿eh? Me encanta esto, se ha convertido ahora en oh, un único ¿Qué? eres mi único fan. ¿De o sí? gracias a la de mi vida, pues? ¡Lo con el poder que ella me dio! ¡Eso es lo que se llama un buen hijo! ¡Uf, que estoy bastante jodido, eh. Y no me puedo... No me puedo curar más. ¡Uf! ¡Me amo rico! ¡Lo prometo! ¡Ja, vale ¡Pobre idiota! ¡Deja de usar mis cosas! ¡Retornate! ¡Son mis cuerpo! Sai! ¡Estado bajo estrujo de uh -huh. esa cosa! ¡Los aldeanos son solo peores! ¡Tu luchas por la libertad! ¡Usaré a tu preciosa hija! ¡Para ser más poderoso que tú! ¡Sí, sí! ¡Te has Mierda? puesto el cinturón! ¡Ja, ¿Sí? ja, ja! Venga a ver, te tengo ya, ¿no? Me estás medio destrozado, amigo. Que yo también, ¿eh? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Madre mía! ¡No! no ejército de metal! ¡Voy a acabar con el idiota de Chris Ransfield! ¡Lo primero! Tú. Vale, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿ahora qué cojones hago? ¿Qué dices? Me ha venido ah, súper rápido el bro Impresionable La llamamos Ethan, La recta final ¿Mano lo que piensas Acaba ¿Verdad? Carne y sangre Jamás me vencerán Vale, Esto cómo te mato Su militar. Y su sangriento final <risa> Mal asunto, ¿eh? ¿Te diviertes? Sí, un poquito Vamos. ¿Y tú? ¿Te diviertes? ¡Qué pena que yo sea tu único fan <risa> ¿Te diviertes? Un poco ¿Sí? Impresionado Vale, pues uh, me he quedado sin Juntas manos, conmigo. Si es que no sé a quién darle, colega. ya por fin. Parece que sí, ¿no? ¡Adiós, Ethan Wankers! ¡Deberías haber aceptado mi oferta! ¡Pero a Rose en la otra vida! ¡Ojo! ¡El poder de Rose será vino! I'm not dead! He's <laughs> No sé a qué estoy jugando, a los Transformers o a qué cojones estoy jugando ahora, pero... Ok. Ok. Alfa. He oído explosiones. ¿Qué ha pasado? <ríe> <ríe> he, he oído Hátame explosiones. Voy a encontrar a Miranda y a salvar a Rose. No, sin mí. Es muy peligroso. Espera ahí, ¿me oyes? Ethan. Rose. y esto? Ethan, Ethan, contesta. Bueno, la Miranda, ¿no? Ahora. Mira.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 Tenía que pasar esto. He soñado sí. tanto tiempo, pero el sueño se ha hecho realidad. anfitrión no, no, me muero por ver de nuevo a mi verdadera hija. Bueno, a ver qué se flipan ahora. Imagino que seguiré vivo porque claro, como tengo yo ahí el. Porque esto tenía que pasar. O he, o he fallado yo en algo Porque yo estaba viendo la cinemática tan tranquilo Captain, He confirmado la muerte de Ethan Winters No conseguí recuperar el cuerpo Pero he grabado pruebas Conéctate Y te explicaré la situación Mi equipo y yo nos descuidamos Ayer Creímos haber ¡Ostras! eliminado a Miranda ¿Te imaginas que pillamos no a Miranda? A Miranda, no digo a mí podía simular su muerte?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 por lo que ha hecho. Vale, y ahora vamos a ser nosotros mía. ¿Cuándo ¿No? acabará esto? Ah, pues no, Querías que... La misión. Todo. Tres años intentando acabar con esto. Tres largos años. Digo, no sé, Mía a lo mejor también tiene un pedazo de poder, ¿no? Será nuestra capitán. Escuadrón listo. Será nuestra capitán. O sea, será nuestra coma capitán. La BSAA ya ha llegado. No han tardado mucho. ¿Ajustes? No, no cambia nada. Exterminar a Miranda. Rescatar a Rose. Esa es la misión. No podemos fracasar. A divertirse, gente, como en los viejos tiempos. En marcha. A la orden. ¡A la orden! Gainer, Madre mía, quiero saber qué traba. hace aquí la BSA. Averigua. algo Recibido enseguida. ¿Cuánto hace que no luchábamos juntos, capitán? Ostras, qué guapo ¿Fue la última en el desierto? El reconocimiento me ha hecho bajar de forma Pero por ti sabemos el plan de Miranda Jamás habría pensado que se transformaría en mía Cinco tiros a la cabeza no es ninguna broma Qué mal rollo Eh, Alfa, mira esto PSA. Han ido demasiado lejos. Vale. Vamos. La cosa pinta bastante mal. ¿Cómo planeas llegar hasta el este objetivo? Primero hay que acabar con esa cosa. Cuando quieras, jefe. Vamos. Pues a ver cómo. Atentos a posibles armas biológicas. Recibido. Pues a ver cómo. Tenemos silenciador y tal. ¿eh? Tengo oh, madre ¿qué más tenemos? por cierto bueno, bueno, bueno, bueno, tenemos el 1, el 2 ¿esto qué? Es? localizador de objetivo y el... el 3, ¿qué es esto? granada de mano inyección para curarme y bueno, muchas balas ¿no? esto con armas biológicas hostiles hay más de los que pensábamos, cuidado nada, esto revienta Esto revienta. Qué pena que no puedo mirar por la mirilla, tío. Una pena en este sentido. Recibido. Ok. A recargar. Nah, sí. Pasándome el juego en fácil, ¿sabes? Y más munición por aquí. ¿Esto no lo puedo abrir? Ok. ¿Vendrán los pajarracos también? Es todo mutomiceta. Es posible que Miranda esté. Vamos. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. La mutomiceta. Pero me atacan, no, ¿no? Gran tamaño. Sería muy cabal. En el mundo podría estar luchando las infecciosas Ahora se sí. en la máscara. Madre mía, cómo me lo cargo, cómo me lo cargo. Vaya locura, vaya diferencia de personaje, ¿no? Bueno, por Vierta, ahí puede... está bloqueado, vale. Qué guapo! Vale, tenemos que llegar a ese suministro Por aquí bloqueado eh, Y por aquí sí yo. que se puede ir Te fuego de cobertura Tardaré un minuto ¡Recibido! Ok Aquí Tundra, dejamos provisiones en una de las casas, capitán Vale, se lo he pede. visto nada, nada, de provisiones tengo yo aquí y Lo que no está escrito, tú Lo que no está escrito, vale, por ahí, ¿no? Vamos por aquí Como esto lo abrimos en su día, ¿no? Eh. Nah, qué guapo, tío Qué guapo, con inflarrojos y todo Eyes, ¡Necesito refuerzos! Te veo. 200 hasta el objetivo. Lo único que no tenemos una mira en el centro, ¿no? Pero bueno. Suficiente. Bueno, buenos días. Y mira que tenemos el silenciador y todo, ¿no? Vale, a tomar por culo, vaya locura, eh, cuatro, no, a ver, a ver, que me toca. Cambia, cambia de arma Vale, recarga Es que no tengo, no sé dónde están O sea, no sé qué armas son O sea, están como más Alborotados, ¿no? Los colegas estos Vale, tengo el 3 que es la granada, el 4 que es esto Y el 1 que es la tocha Esto es una locura. Ah, vale, conchile, no lo veía esto que todo, ¿sí? No, oh, no, esto, vamos. Estoy en casa. Apartados. Vale, vámonos. Vale, por aquí, por aquí no, ¿no? Bueno, por aquí. He llegado hasta el objetivo. Dios es enorme. Muy bien, lobo. Te apunto al objetivo. Recibido, jefe. ¿Cómo? Aquí, ¿no? Entiendo. Bingo, y Recargando. Un minuto. Vale, hay un hacia ti No. Vale, hecho, ¿no? Madre mía. Otra vez, Pablo, eres tonto. ¿Quién me da? ¿Quién me da? Vale, vamos a darle. Los de la BSA atacan a las armas biológicas. Tienes razón, quieren la mega. Más. Ja. Parece a punto de desmoronarse. Un momento, recargando. Son ellos. Intento Mierda, no tengo más. Con tu prima colega eh, Me revienta eh Me revienta Me revienta Me revienta Colega mmm, Vamos a ver No tengo más cargo Bro A recargar es el movimiento que tenemos ortopédico, no lo siento. Corre, corre, corre, corre. corre. Ah, mira, tenemos más. Más ermitas por ahí. Este. Uh. Estoy cerca, vale, perfecto. Perfecto. Dame las granaditas, por favor. Dame las granaditas, por favor. ¿Dónde están las granaditas? Equipar acceso rápido. Pokeball. Atrapanos. Vale, recargamos. Recargamos todo un poquito. Recargamos todo. Vale, yo creo que a estos me los puedo cargar bien, ¿no? Complicado, ¿eh? Si no me deja recargar, asqueroso Venga, venga, venga Recarga rápido, hijo de puta mamón de mierda Recarga rápido, colega Bueno, ¿tú qué pasa? ¿Eres inmortal o qué? Vale, guay. Uno más, ¿no? ¿Suficiente o qué? Recargando, un minuto. Tío, ¿cuántos hay que darles? Me cago en todo lo cagable. El objetivo es este, tío. Venga, dale. <risa> ya. Bien. La mega Hombre, por Me Ha tenido que dar 224 veces. Chaval. Vamos a ello. ¿Esto está recargado? Sí sé cómo bajar voy a entrar los demás quedaos atrás capitán he comparado el hongo de la aldea con una muestra del de los Baker y no hay señal de la alteración de genoma que vimos en la serie esa cosa viene de aquí vale eso qué cojones es ese es un vale ese es un grandote eh como estamos de vida estamos bastante bien eh, tenemos un pedazo de cuchillo y ok vale pues vamos a reventarlo no buenos días vale tenemos esto esto que es una segadora vida y prácticamente podemos Oh, tengo a un tío duro aquí Necesito apoyo ¿Eh? Lobos Hay un agujero en el techo Úsalo ¿Y me quedo dónde, colega? A ver, yo creo que esto No va a ser muy interesante Pero bueno Hombre, algo se que le hace, ¿no? Aguantar aguanto Vale, a ver cómo cojones esquivamos eso, ¿no? Voy a apurar un poco ya llego, Bien, busca la señal del localizador Dame Eh, complicaba hacer esto, tú Bien, como pensaba Menos Bien. mal Recargando un minuto. Otro minutito, vámonos. Mierda coño, que me equivoco con los putos controles. Quería sacar la granada y le daba... Que eso no se puede esquivar, ¿no? Por favor Por favor Justo, ¿no? Bueno, me he comido el daño Preparando Creo la carga, un Pero, ¿qué dices, colega? ¿Cuánto hay que darle? Uno más, ¿no? Vale. Uno más no, ya está Pues más dos, ¿eh? los demás Maza gigante, para mí, para venderlo la superficie. Ok Me he quedado sin granadas, tío Las granadas están si muy bien Exacto No entiendo nada eh, yo, yo lo que entiendo que es que no estará encerrado. Vale. Pensemos en eso después. Concentraos en el plano. La tengo. Bueno, es la megamiceta. La megamizeta. Aquí está. Alpha o sea, es padrón. He localizado la megamiceta. Por fin podemos acabar con este desastre. Yo de todas formas no me creo. Que Ethan esté muerto, ¿sabéis? Seguro que se inventan cualquier cosa Para resucitarlo En plan, le Exclusivo echan un poco N2 de gel visto. o algo Suficiente como para volar Toda la aldea Pues salgamos de aquí y esto No antes de acabar con Miranda No asumiré más riesgos Voy a entrar Recibido, en espera Ya ha habido problemas de, de audio en el sitio de La, ceremonia. la, la del madre. No os mováis hasta que lo ordene Oh, Un mal que rollo, este, pero deberíamos haberle contado el plan a Ethan. No teníamos tiempo y no esperábamos que, que actuase tan pronto. Aún así, debería haberle informado. Sí, bueno, nada, vamos chetadísimo, en verdad. ¿eh? Vale, a ver esto qué es esto qué es. Lo de la sirenita, vale. Abrimos. Nombre del sujeto: Salvatore Moreau. Afinidad con Cadú: baja. Funciones cerebrales son sorprendentemente bajas. El Cadú ha causado estrago en sus órganos internos transformándolos en algo parecido a las agallas de un pez, a una vejiga natatoria. Otro sujeto más con división celular irregular Lo que le ha transformado en un pez gigantesco El sujeto no puede controlar su transformación Demasiados defectos Anfitrión no apropiado para Eva Vale, siguiente Este es... Oh, esta es la de Mitrescu, ¿no? Alcina Dimitrescu, compatibilidad con Cadún muy favorable, funciones cerebrales normales, su capacidad de regeneración es increíble, el sujeto puede sanar heridas externas en segundo y transformar sus uñas en garras casi al instante, su alta capacidad de regeneración implica un aumento considerablemente del tamaño. Nota, debido a una enfermedad hereditaria, el sujeto debe ingerir carne y sangre humana con regularidad para mantener su capacidad regenerativa. Sospecho que, o sea, la piscina que tenía era sangre seguro sospecho que si y claro, el vino, entiendo que no era vino era sangre, lo que pasa que no camuflaban en botellas de vino sospecho que si esa capacidad no se mantuviera en equilibrio, las mutaciones quedarían fuera de control, no es una anfitriona apropiada para Eva ok vale, siguiente este es el del caballo el Heisenberg afinidad con cadu, increíblemente favorable funciones cerebrales normales, tiene órganos eléctricos similares a los de la raya eléctrica narque japonica. Eh, dichos órganos están sujetos al sistema nervioso del sujeto, gracias a ello puede controlar y conducir la electricidad a través de su cuerpo lo que le da la capacidad de dominar campos magnéticos y utilizarlo para mover el metal, un espécimen espléndido pero no es un anfitrión apropiado para Eva y no estamos nosotros en una aquí está la niña ahora Sí, la de la luna. Eh... Donna Beneviento. Compatibilidad con cadu favorable, funciones cerebrales normales... ...a pesar de sufrir una enfermedad cerebral severa... ...físicamente no es diferente a cualquier otro ser humano. Sin embargo, es capaz de segregar una sustancia... ...que produce una señal que le permite controlar... ...a criaturas infectadas con la mutomiceta. Es más, cuando un ser humano absorbe el polen de una flor en particular... Donna es capaz de provocar alucinaciones lo que nos hizo a nosotros con con Mia sin embargo no está desarrollada mentalmente y ha repartido su, su cadu entre sus muñecas para poder controlarlas a distancia no es una anfitriona apropiada para Eva ya, es que al final están todos como unos putos cencerros ese es el problema pero bueno por aquí que tenemos ah, el cadu, míralo Callu. con esto vale. controlan las armas biológicas Vale, ¿qué tenemos aquí? El feto está asqueroso. Vale. Vale, esta es nuestra amiga, ¿no? O sea, esta es Madre Miranda, la cual, pues, entiendo que perdió a su hijo o algo así, y claro, no lo pudo soportar, ¿no? ¿Y esto qué es? Pintándole los ojos ya. Aquí hay algo por detrás, ¿no? ¿no? Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? <tose> Ok, querida Miranda, mis más sinceras disculpas por no verle en persona. Me encantaría visitar su singular aldea una vez más. Pero estoy increíblemente ocupado. De todas formas, alguien inmortal como usted no tiene motivos para recordar a este pobre estudiante medio muerto en la nieve. Eh, ok. Siempre he valorado las revelaciones que se, me han con que se me concedieron hace 15 años durante mi estancia en su aldea. Su investigación fue mi inspiración. Ojo, ¿eh? este tío puede ser importante. Eh, pensar que se podía transformar a un ser humano infectándolo con un organismo es la idea de una visionaria sabía que con el conocimiento podría alcanzar mi propia visión dando un paso más en la evolución humana e incluso después de dos guerras mundiales con la humanidad empeñada en autodestruirse mis convicciones jamás han flaqueado me he dado cuenta sin embargo tras reflexionar sobre las muchas noches en las en que compartimos nuestras intelectuales charlas que nuestras convicciones son un tanto distintas. Usted espera revivir a una sola persona de entre los muertos. Yo aspiro a cambiar el mundo. Su experimento... No somos lo mismo, ¿no? <ríe> le, le falta. Su experimento con el hongo no me habrían ayudado a alcanzar una, infec una infección exponencial. Un virus es mucho más efectivo. Es por esto, querida, que debo dejarle. Siempre me arrepentiré de este Swesker o alguno así. Me arrepentiré de no haberle dicho adiós. Eh, ojo Spencer, ahí está mis disculpas por traerla a la luz estos recuerdos, de hecho tengo noticias que les serán gratas he encontrado la llave de la evolución el progenitor, un virus hallado en África, eso que es lo del lo del Resident Evil eh, 5 ¿no? estoy considerando o es antes formar una empresa con algunos compañeros y amigos dedicada a una investigación del virus, voy a llamarla Umbrella en honor al símbolo que encontramos en la cueva, estoy un paso más cerca eh, de hacer realidad mi visión. Ojalá también consiga su objetivo algún día. Me ha enseñado tanto y por ello siempre estaré en deuda con usted. Sinceramente, su eterno estudiante. Eh, Oswell eh, Spencer. Ojo, cuidado, o sea, este era. Eh, Spencer. Aquí. No. no puede ser. Vale, y aquí lo vemos. Este es. Puede ser. Ya decía yo que era alguien importante Aquí tenemos a la chica de nuevo Muy bien Aquí con los compañeros Spencer tiene que estar por ahí, ¿quién será? ¿Será el del centro más o menos? Luego tenemos a, Al chico de la derecha con la cara Un medio doblada el pobre Y tal, o Spencer es el No lo sé Mieva han pasado 100 años desde que te perdí por culpa de la gripe española. Me sentí tan impotente entonces, pero ahora, ahora puedo devolverte la vida con la megamiceta. Tengo que probar la capacidad regenerativa de tu anfitriona. Eh, la despedacé y la reviví en el regulador de la megamiceta, el cáliz del gigante. Ya solo falta unirla con la megamiceta. La ceremonia puede al fin comenzar. Después de perderte sucumbí a la pena. Solo pude arrastrar, arrastrarme a una cueva y morir. Solo quería estar contigo de nuevo. Y allí estaba, la megamiceta, por pura casualidad. Cuando toqué esa sustancia negra, mi mente quedó desbordada por el conocimiento. La megamiceta anula y absorbe la conciencia de aquellos que han perecido. Sabía que si tu conciencia también estaba allí, podría encontrar la manera de devolverte eh, la vida. Tan solo necesitaba el anfitrión apropiado. Cuando volví a la aldea, implanté el hongo en la megamiceta en los aldeanos. Eso me permitió en controlarlos experimentar con ellos. He experimentado con cientos de personas solo para encontrar al anfitrión perfecto. Incluso intenté aumentar la eficiencia de la búsqueda creando un parásito llamado caudú. Pero ninguno de mis experimentos fue un éxito. Hubo algunos como alcina que fueron casi perfectos pero la mayoría se convirtieron en licántropos. Un día una organización contactó conmigo con la excusa de querer ayudarme. Les di las muestras de hongo y tu ADN. Pero lo único que crearon fue un defecto. Eveline. No fue un completo fracaso. Fueron ellos los que me informaron acerca de Rose. Y sabía que sería el anfitrión que buscaba. Hubo ciertas interferencias pero finalmente pude comprobar eh, su potencial. Ahora mi investigación ha concluido. Eva, ¿he esperado tanto tiempo para volver a verte? Ok. Y esta es Eva Pero bueno, no tiene sentido que sea esta Eva Porque Eva era una, o sea, era un bebé, ¿no? ¿O qué? ¿O era una niña? A lo mejor era una niña Aunque aquí está como bebé, de momento Es que todas las que han aparecido con lo, la, las dos juntas Era una bebé Por eso lo digo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 ¡El mudarnos aquí todo! Y no me importó. Solo quería estar con ellos. Así que dime, ¿dónde está mi marido? ¿Dónde está mi hija? Tu hija, pero. el tronco superior, eh, la cabeza o los brazos. Porque dependiendo de lo que me digas, no está en salvar, un sitio o en otro. ¿eh? Pero puedo salvar a Rose. <risa>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 no entiendes lo especial que es. ¿Quién? ¿Ella o, o él? ¿Quién es especial? O sea, ella es especial, eso está claro, pero. A ver, entiendo que Ethan también es especial. Mira, aquí estamos. Seguimos vivos sin corazón. Porque no lo han robado. No lo han robado. ¿Qué está pasando? Hay <risa> ahí. Qué frío. Que os dije que seguramente el nota volveríamos con este tío. A ver, me esperaba controlar a mía, pero, pero bueno, está más guapo controlar al. No me acuerdo nunca el nombre tío de, del colega. Hombre, igual no tiene sangre en el cuerpo ahora mismo, ¿no? Está toda parada. ¿Qué tonto, eres. Dímelo a la cara. Evelyn, ¿qué haces? Estás muerto. ¿Muerto? Pues no lo parece. Pero yo... yo Miranda. Ella... No, no. Tengo que salvarlos. No. No fue Miranda. Tú ya estabas muerto. ¿De qué hablas? Ah, vale Estupendo, no puedo morir porque yo ya Yo ya estaba muerto, en verdad O sea, da igual que me quites el corazón Igual que me pego la mano, ¿no? No te mato ¿No te pareció nunca algo extraño? A pesar de todas esas heridas Recuerda Hace tres años La hacienda de los Vader Ahí morí, ¿no? Fuiste asesinado Por Jack Te mató allí Hace tres años Ok Eso es imposible No puede ser Pero como tenemos el virus, ¿no? debería no deberías ser capaz de caminar. ¡Sal ya de mi cabeza! No, no deberías poder, poder. poder. caminar. ¡Jódete! ¿Qué, qué, ¿Qué soy? Yo, yo, yo... Hice todo eso. <risa> <risa> mira. mira. 哼。<laughs> a mi hija ya estás muerto no, pero como estaba antes, ¿no? pues ya está arroz. <risa> Madre mía, el pantallazo blanquito eh, Pues a ver cómo la salvamos O sea, estamos... Entonces... No sé, tío, ya me está calentando esto la cabeza bastante Ostras, espérate que vamos a estar en el carruaje del gordo Por la comida por que tiene despierto. Y Ahí está ¿Dónde estoy? Mi carruaje, Ethan Tenía una pesadilla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 Lo suponía, así que ya estamos en camino <risa> Toma ya Llegaremos pronto El mejor personaje Gracias. sin duda es el... <risa> es el duque Pero ¿estás seguro de esto? Su cuerpo, bueno Se calla a pedazos Sí ¿Qué idiotez te pregunta? Hablando de idioteces ¿Quién o qué eres tú? <risa> Ni siquiera yo sé la respuesta. Como el buhonero. Hemos llegado. Te debo una. Señor Winters, me temo que no podrá volver en algún tiempo. ¿Está listo? Pues claro. Sí. Tengo que estarlo. Y otra prisa. vez estamos aquí, tú? Vale, tengo todas las armas y tal O sea, la pistola me, que me tiró eh, sigue estando Y entiendo que... Vale ¿Algo más? No, ¿no? Vale, tenemos la pistola tocha también, ¿eh? Así que podemos. Podemos hacer cosillas. Al final me he dejado ahí algo, pero bueno. ¿Y el cuerpo qué tal está? Claro, que como no veo mi cuerpo. Fuera de mi camino. Hombre, parece que estoy. Venga, a chuparla. Tengo que seguir. ¡Venga! ¡Ojo! ¡Que está ya aquí! ¡Mi hermosa hija! ¡Ven a mí! tú! ¡No! ¡Esa es! ¡Te tanto de menos! ¡Que esa es Rose! Pero el pensamiento... O sea, la cabeza... Rose? ¿No le has visto la cabeza que tiene? ¡Mi poder! ¡Me abandona! ¡Rose! ¡Oli! ¡Hola, Olita! ¡Miranda! Interesante. Tu cuerpo es ciertamente especial. Pues sí. ¡Dame a Rose! ¡Ahora! ¡Ya verás! Una vez que te mate todo... ¡Ethan! ¡Suéltala! Me he pasado la vida creando este momento. ¿Pretendes arrebatármelo? Sí. Ella me pertenece. ¡Mis deseos se cumplirán! ¡No! Rose, ¡os mía. ¿Qué ¡Cojones! La aberración final, vámonos. Bueno, bueno, bueno, bueno. Estaba mejor con, con, con ropa, amiga. Has eliminado a mis falsos niños y has despertado la diosa Vega. No te preocupes por la pequeña Rose. Me aseguraré de que sea. Así que vale no mi pregunta es no que te pero bueno pero bueno que me está me está me está poniendo Allá, me está poniendo que flipo no no hay nada que... vale buena Por favor, a ver está al pues viento le da igual todo no Bueno, eso te ha tenido que doler, amiga. ¿Cómo puedes negármelo? ¿Qué dice? ¿Qué dice? tuya. A ver, muere tú, hija mía. Yo, yo ya estoy muerto, o sea. No sé si te has enterado de cómo va esto. Vale, pero es que este juego Lo de esquivar y hacer un daño acaba, o algo ahora muere. Complicado lo tiene la mega me de la me dio este poder. Sí, Ajá. claro Solo te ha hecho enloquecer Bueno, no, enloquecer ya estaba Al final Todos mueren ahora pero yo, yo lo entiendo, o sea... La voy a reventar con... Pero qué impulsivo. ¡Qué cojones que no me da cuenta, tú! Vamos a pillar un poquito de vida, ¿no? No tengo más vida, tú. No lo sé porque no veo. Vale, eh. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Puedo tomar la forma que se me antoje. Un pájaro. Una vez. Un avión. Muere a la megavigela. Vale, vale, vale, espérate, amiga. Me tiene ya un poco frito, eh. Bien, Ethan Winters Creo que es hora de que dejes esto en mis manos Vamos, descansa Ni lo sueñes Te voy a reventar, creo. Claro, lo que pasa es que ahora no me da mucha confianza, ¿eh? ¡Muere, muere, muere, muere, muere! Está pesadita, ¿eh? La chiquilla esta Entiendo cómo te sientes, Winters De verdad, lo entiendo he... Vale, vale, vale, ahora sí. Pero sí, este es tu final. Si sí combino a Raus con la megamceta, mi hija podrá manifestarse al fin. Si lo he pillado. Me he esperado eres muy impaciente, amiga. ¿Por qué no crees? No me lo creo, he fallado. Estás a punto de morir. Es mi maldita hija, psicópata. Hombre, lo de maldita, más o menos, lo has, lo has clavado. Quieto. Con... Me, va, me, me va a matar, eh me mata, toma, pilla esa. Un poquito más de betadine. Voy a cuidar muy bien. Pilla esa. Vale, vale, vale, vale, ya está, bien pilla esa. Nunca he visto a un humano vivir sin no eres uno de nosotros. Pues yo creo que soy uno de vosotros, pero sin querer. Madre mía, te he tenido que reventar a mí. Al final te mato a pistola, ¿eh? Lo troncó, pero... ¿Cuatro hijos? Igual sí, Bueno, amar de verdad Yo creo que más o menos, El buen cuchillo Mira. Eh, hola. Mira, madre mía, está bailando, ¿no? El hacer G, A, D, G. Más o menos. Y ahora lo del Michael Jackson. La ropa súper limpia shh, shh. Tra Tranquila, Rose Tranquila ¿Esta ni se ha despertado? ¿Esta Te que durmió? ¿Nunca le veremos la cara a Ethan o qué? ¡Ethan! ¡Ethan! Vamos, Ethan. Venga, Ethan, despierta. No. ¿Qué es eso ahora? Crees, Ethan. Lo hiciste. Se acabó. Nos matamos el uno al otro. Ethan. Debemos irnos. <risa> Ahora para que se le caiga el bebé y se muera. De un cabezazo. ¿La megamijeta está viva sola o cómo dices tú? Camina, Ethan. Hay una bomba en esa cosa que volará toda la aldea. Mírame. Cuando apriete esto debemos estar lejos. Joder. Mia te está esperando. Está viva. ¿Me oyes? Viva Mía Lo siento mucho Te quiero Cuídate, Rose. ¿Eh? ¿Eh? Podrás decírselo Vamos, estamos cerca No sé yo, eh Cuida de ella Que sea fuerte y lava, lava bien la ropa esa, eh. Que te bien. Maldita sea. Adiós, <risa> Rosmery. bueno, al menos no se llega a deshacer del todo ¿no? pero a ver, tengo que esperar ¿no? porque si no espero no doy tiempo a que se vayan los demás Nah, al final todos muertos. Ya dicen que le dé de... no amiga. Ve, ve, vámonos ya. Espera, ¿dónde está Ethan? En marcha.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 Te dije que te sentaras No ¿Dónde está? Chris ¿Qué es lo que has han hecho? muerto! ¿Qué es eso? Chris Redfield Es que nunca me acuerdo el nombre del nota este que ¿eh? quedó Joder. para que escapáramos. Lo siento Capitán tiene que ver esto. La BSA no envió a soldados. Es un arma biológica. ¿En qué pensaban? ¿Qué? Envió a zombies. Recoge al resto. Pon rumbo al cuartel europeo de la BSA. Pagarán por esto. Y ahí termina Ok, o sea, podríamos tener Un juego luego Con Chris No sé, tío Me gustó mucho el principio, la verdad El juego a mí no me ha gustado demasiado No habría pagado los 20 pavos Que me ha costado, la verdad El cuento, la narración del cuento Estaba muy chula eh, Al final los personajes están chulos y tal Están bien O sea, los personajes están bastante bien Los seis personajes que tiene Y tal Que en realidad está bien tío. Lo que pasa es que la ejecución Como que no me convence o sea, por ejemplo, el, el tema de lo de la niña, esta chica, cuando nos hemos tenido que enfrentar a ella. Es así un coñazo, ¿sabes? En plan, ni me ha dado susto, ni me ha dado tensión apenas. Era todo, venga, por pues falta esta pieza, tengo que ir a por esa pieza, la tengo, ahora falta otra, venga, la siguiente. Como todo muy pasillero, realmente, es que todo muy pasillero. Luego el tema de las mejoras de armas, al final me desbloqueas tú otras armas diferentes, mamón. Tío, no me desbloquees en la, en la fábrica ya, o a mitad de la fábrica, una UCI y una y un subfusil o una escopeta así y tal. Y yo desbloqueamelo antes, Claro, mejor estaba ahorrando porque pensaba que a lo mejor había un lanzacohete, ¿sabes? Que de hecho pensaba que iba a haber un lanzacohete o algo así. Los personajes, Lady Metroid está bien, sin más. Las hijas, bueno, son inútiles, ¿no? Eh, luego el. El tío este, el hombre lobo, también es un poquito así inútil. Y bueno, el caballo Regalos se supone terribus, que es el hombre lobo. Más cogiste el espeto, así que más nos debes.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 Es que eh, está bien, tío Es que el juego está bien Pero al final la sensación jugable Jugable y también un poco de historia Es peor O bastante peor que el 7 Para mí, ¿eh? No sé Lo de los animales, por otra parte Es como que... Eh, recetas, no sé qué, no sé cuánto, tío De verdad, tío Para que me hagan menos daño Tío, dame otras cosas, no sé Luego el tema del dinero, pero realmente no puedo comprar balas ni cosas así, entonces ¿de qué me sirve el dinero realmente? ¿Para qué? ¿Para comprar mejoras de armas que realmente me dan lo mismo? Entonces no sé, pierde valor Y sobre todo eso en es máxima dificultad, o sea, en difícil eso tiene que ser chungo porque encontrarás menos munición, los eh, enemigos serán también un poco más duros, con lo cual gastas más y recogen menos, y además el bug este del sonido que pasa de vez en cuando, no, no entiendo muy bien el bug del sonido, pero bueno, es el único bug realmente que ha habido, el del sonido y no molesta mucho, eh, pero bueno, no sé, en cuanto a rendimiento hombre, yo tengo puesto el, el... lo del AMD que es como el... el DLSS de NVIDIA, pues el de AMD el FX Resolution no me acuerdo cómo se llama se lo he puesto y me ha ido todo el rato a, a 60, también es verdad que las texturas no las he puesto al final a lo máximo porque daba problemitas de bajones y tal... Y lo he puesto un poquito menos del máximo. Pero. Pero bien. 60 Se constante prácticamente desde que lo puse así. Bueno, no sé si habrá aquí algún final o algo típico de Resident Evil. Entiendo que sí, ¿no? O debería haber algo, imagino. Pero bueno. No sé, personalmente el, el 7 me gustó muchísimo. Los gráficos al final son similares. Y el principio es lo que más me gusta de este juego. El principio, tío. El principio en la, en el castillo con el, los puzzles y tal. Y aún así los puzzles eran muy simples. Una, algo más curraete hubiese estado mejor, lógicamente. En cuanto a diseño y todo eso, pero. Aún así, está, está bien, ¿sabes? Lo que pasa es que, claro, está bien el castillo. Luego, te vas del castillo, te vas a matar a una niña, eh, y eso, te aburre una, una cosa que flipa, pues ok. Luego está lo del besugo gigante, y dices tú, pues ok. No sé, tío. Es como que no, no me convence. Y lo de la pelea, por ejemplo, con el boss de Lady, Lady, Lady, Lady Dimitrescu, por ejemplo, o sea que se convierte ahí en una especie de murciélago enorme y todo el rollo, eh, pff, tampoco me convenció a mí mucho. Más que nada porque el, el juego no está preparado para tú en, enfrentarte a enemigos que son rápidos. Y que te ataca muy recto dentro de lo que cabe. ¿Por qué? Porque tú no te puedes echar rápidamente hacia atrás o hacia la derecha. No tienes un dash. No tienes un esquive, por así decirlo. O al menos yo no lo he encontrado y no me lo han dicho en el juego. Entonces al no tener un esquive. Y tener los pasos. Y, y moverte tan lento como te mueves. Que solamente puedes correr además. Hacia adelante, no puedes correr hacia los lados. Pues... Claro, se hace complicado también algunos enfrentamientos, sobre todo cuando son grandes y todo el rollo. Eh, por lo demás, es que no sé qué más. Decir, el, el tema de protegerte con las manos eh, quita muchísimo daño, o sea, ayuda un montón. Y pues, poco más... Lo de Madre Miranda pues se sabe, es que se sabe todo como al final, ¿no? Pero yo qué sé, rarito. Rarito. Bueno, está ahí terminando ya los los créditos. Y por supuesto, antes que este juego recomendaría el 7 y antes que el 7 para una experiencia así todo guapa el Devil Within 1 y 2 es la leche muchísimo mejor eh, en cuanto a tensión y todo el rollo este, bueno, sí, siento tensión porque estoy aquí oscuro, no sé qué, no sé cuánto yo también tal, el volumen el máximo pero... Psst. y porque al final, coño te ves una cosa yo que tengo la pantalla tan cerca y tan grande ojo, el cuento, ¿no? Termina de leérselo. Y un anillo en negro, ¿eh? Ojo, esa es la alianza suya, pero está en negro. Ah, cojones, que es la niña, ya mayor <risa> ¿Crees que el chico podrá tocar la luna? Nadie puede tocar la luna, está muy es lejos gótica. Espera, ¿y si tuviera un cohete? Uh, vale, entonces podrías tocarla, pero estaría muy fría. No tanto como mi ex. Mal la luna no puede ser. Vale, ojo que aquí seguramente pasará algo y y veremos a Ethan vivo o algo por el estilo. Ya verás. Así que vamos a fijarnos bien. Eh, papá Feliz cumpleaños Se parece a la madre No pude venir la semana pasada Tengo bueno, un ah. montón de pruebas Ya sabes cómo es esto Ojo, ¿de pruebas? No ha dicho exámenes, de pruebas a lo mejor es Ojo y Hablando del maldito diablo El deber me llama Pues claro especialmente hoy. Te claro, hoy es problema. el cumpleaños de ella, ¿no? Evelyn. Evelyn, no vuelvas a llamarme eso. Vale, eh, era una broma, Rose. Podría mostrarte cosas que ni Chris sabe que puedo hacer. ¿Qué sentido tiene esto porque la llama Evelyn? La tiro. Tranquilo. Yo me encargo. Es solo una niña. ¿Qué, ¿Qué? O sea, no he entendido esto. Tranquilízate, Rose. ¿Por qué? ¿Te pareces mucho a él. Bueno, no sé, nadie le ha visto la cara, amigo. Se parece a la madre, no me toque el. Lo sé. Te está vacilando de una forma, amiga. Lo sé, porque yo no, Yo tampoco tengo corazón. A ver, no entendió Ojo, se ve ahí una persona, ¿eh? No tendría sentido que fuera un un NPC sin más. Y el coche se ha parado. Ok, la historia del padre ha llegado a su final Oh, Vale, logro desbloqueado, buen padre, padre ejemplar En eh, casi 10 horas, hombre me ha cundido el juego También es verdad que yo he ido muy lento eh, Así que para una persona normal y corriente en menos, menos de 9 horas se lo pasa seguro lo que pasa es que yo he dado vueltas y, y tal y además a lo mejor me ha contado eso un poquito más de tiempo por algunas cosas que he hecho para probar el tema de la grabación y todo el rollo que se me haya quedado abierto o lo que sea así que eh, nueve horas y media, vale me lo habré pasado en nueve horas y media eh, una persona norma, normal se lo pasa en 8 horas y media o bastante menos, 7 horas y media si va un plin más rápido o si va pasando, pero yo la verdad es que he ido He ido a todos los sitios, ¿no? O sea, yo... O sea... No he pillado al final todos los tesoritos y tal... O todos los cofres dorados... Pero prácticamente he ido a todos, ¿eh? O sea, he pillado muchísimas, muchísimas cosas... O sea... Yo he hecho muchas cosas secundarias... Nueva dificultad al día de sombras... Lo va a jugar el Tato... Me aburre... En versión completa de tal, tal, tal... ¿Esto qué era? ¿Qué ponía ahí? Quiero hacer el Tato en Una nueva partida con algún objeto de tu partida, bueno, vamos a guardar y vamos a guardar aquí ok, y podemos empezar una nueva partida, o sea, aquí se supone, venga, vamos a iniciar una nueva partida, gente, pero mira, ahora tenemos esto, a lo imposible, bueno, pero me da igual vamos a ponerlo otra vez normal el caso es que quiero ver el tema de, de esto lo puedo pasar, ¿no? pues venga que por cierto, esto me mola un montón el... Hace mucho tiempo una niña fue con su madre a coger vallas para su padre mientras él trabajaba. Eh, me mola un montón el, el cuento. ¿eh? O sea, el cuento está súper bien. Te y más cogiste, le Así que más nos debes. Al momento, la niña quedó atrapada en un espejo. Vale, aquí se supone que esta es... ¿Quién? Se durmió.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 No importa. Vale, vale, vale, vale. Ostras. No soy paranoico, solo Es completamente... Pues, Miranda. Ten prudencia y acuesta tu hija. Porque... Porque... Eh, ah, o al menos es la sensación que ahora me da a mí. Porque yo pienso, bueno, eh, igual no lo es, no sé qué, no sé cuándo, y cuando ya te da la niña y la llevas arriba ya se han cambiado, pero no. Aquí ya es Miranda, además tiene sentido porque la otra podría estar en encarcelada y todo el rollo. Pero el tema es que en Miranda... Porque el otro le, le dice... Oye, ¿recuerdas X cosa? Y ella dice... Lo recuerdo perfectamente. Y lo hace como enfadada. Para como, para como que no se hable más del tema y tal. O sea, en verdad no lo recuerdas porque no lo sabes. Entiendo. Así que bueno. En fin. Eh, molaría que eso se notara más. ¿Sabes? Se notara más. Pero bueno. Eh, en fin, el juego, a ver, está bien, gráficamente se ve muy bien. Eh, eh, para mi gusto creo que está bien optimizado, o al menos eso creo yo. ¿Cómo, cómo le doy a salir aquí? Saltar. Salir. Vale. Eh, el tema del principio es lo que más guapo está, la verdad... ...sobre todo cuando llegas al castillo de, de Lady Dimitrescu... ...y te vas por ahí, no sé, no sé cuánto... ...pero aún así... ...claro, las... ...es que los voces han sido muy, muy, muy ñe, ...todos... ...todos prácticamente, ¿no? ...o sea, las hijas de Lady Dimitrescu... ...un poquito de viento y se congelaban... ...la primera abrí las ventanas... ...la segunda abrí eh, la ventana de arriba... ...y la tercera, no me acuerdo... ...la tercera, ¿qué le pasó?... Ah, la tercera también lo mismo. Otra ventana, ¿sabes? O sea que... Como que muy similar. Luego la madre... Eh, ¿Qué pasó con la madre? Que le meto un cuchillo especial. Que por cierto, se cae el cuchillo y me lo podría haber quedado como una mejora del cuchillo. Hubiese estado bien, ¿no? Eh, pero bueno, en fin, no sé, tío. A mí no me ha convencido del 1 al 10. ¿Qué puntuación le doy al juego? Un 6, ¿no? Sí... Así en plan rápido, es que tampoco. No lo volvería a jugar. En cambio, el, el Resident Evil 7, eh, no sé qué nota le daría, pero seguramente un 8 o un 9. Bueno, un 9 es demasiado, ¿no? Pero un 8, quizás sí si lo volvería a, a jugar en algún momento, podría rejugarlo. Este, este no, no, no creo que lo rejuegue en la vida, porque no me ha convencido lo suficiente. La historia está bien, incluso, ojo. Ojo, incluso eh, tanto como la historia, como el plantel de, de personajes y sus historias entre sí y todo el rollo. Puede, puede estar mejor que en el que en el 7, pero es que aún así me ha gustado menos. Y yo si leo la historia, aparte creo que esta, la historia de los personajes, me refiero de los enemigos y tal, está mejor. Pero claro, luego... En el gameplay no funciona, tío... Que es el tema... De hecho el juego funciona muy bien en interiores... Y, y no han aprovechado bien... Cuando te has enfrentado al boss... De la niña chica esta... De la muñeca... Eh, porque estás en un interior... Podrías hacer ahí una especie de PT... Y has hecho una puta mierda... La verdad... Pero bueno, en fin... Lo dicho, no sé... Eh, sin más, la verdad... Le tenía mucha canavillaje... Eh, me han pasado las dos putadas En los dos primeros vídeos De que no se ha grabado bien y, y que daba problemas la grabación No sé muy bien por qué eh, Y y bueno, aún así eh, Yo he disfrutado el juego En esos dos primeros capítulos En el tercero también, en el cuarto también Y luego No sé si en el quinto o no sé en qué momento Pero en el, en el momento en el que en el que fui a, la, a ver a la, a la niña Ahí fue cuando Ya me empezó a, a saturar el juego un poco Y mira que luego Mejora un poquito con el tema del, De la fábrica Que está bien Lo que pasa es que también es bastante liosa Pero bueno, está bien dentro que cabe Pero eh, no sé Es eh, raro no en fin, muchas gracias por verlo gente, tenéis más series aquí en el canal y lo dicho, muchas gracias por verlo, un saludo y hasta más ver. Adiós.